Hola de nuevo, soy Javier Martínez Amo, CEO de OniApp, y vengo a explicaros qué es un DMP, un Data Management Platform. En la publicidad programática existe una pieza muy importante del sistema que se llama Data Management Platform o Data Management Platform. El DMP tiene la función de gestionar audiencias. ¿Qué es esto de gestionar audiencias? Bueno, imaginad lo siguiente. Lo primero, eh, bueno, ponéis un código de seguimiento a lo mejor en vuestra web o conectáis vuestra aplicación móvil y empezáis a recopilar audiencias, personas que visitan vuestra web o utilizan vuestra app. ¿Con qué intención? Bueno, pues con la intención de luego poder segmentarlos y poder impactarles cuando hagáis publicidad programática, el famoso retargeting, por ejemplo. Entonces, ¿cómo gestionamos todo eso que está recogiendo nuestro pixel o todo eso que estamos recogiendo desde, desde la app? ¿Cómo agrupamos, cómo gestionamos eso? Pues el DMP te permite agrupar estas audiencias como tú quieras. Y dices, por ejemplo, me interesa el público que llega al carrito de la compra de mi e-commerce pero nunca llega a comprar porque quiero ponerles anuncios y que vuelvan, vale pues eso sería una audiencia, oye es que me interesa, mira tengo un blog que tiene mucho tráfico, pero luego tengo un e-commerce y no consigo que la mayor parte del tráfico acabe yendo a mi e-commerce oiga pues me interesa poner anuncios a estos visitantes del blog para intentar que vayan hacia el e-commerce, bueno pues entonces puedes crear una audiencia que sea todo el tráfico de mi web, excepto la gente que ha ido al e-commerce, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues impactar a todos mis usuarios que no han visitado la tienda online de tal manera que cada vez que alguien entra a la tienda pues ya dejo de mostrarle anuncios es lo que me interesa. Me interesa que en cuanto ya estén para comprar ya no les voy a seguir, no voy a seguir gastando dinero intentando traerlos otra vez. Ya van por otro lado, ¿no? Todo eso son audiencias. Pero el DMP puede hacer muchas más cosas. Puedes enriquecer estas audiencias y expandirlas, ampliarlas. Por ejemplo, tú puedes conectarte a proveedores de third party data, que se llama, de datos de tercera parte, que lo que van a hacer es venderte audiencias. Es decir, tú tienes unas audiencias propias, pero puedes comprar más y tal vez haya un proveedor que te venda personas que están pensando en cambiarse de casa, quizás, ¿no? Anda, pues me interesa mucho este tipo de audiencia, la voy a comprar, entonces tú pagas un coste por uso, o sea, un CPM en función de en la utilización de este data, ¿vale? Y lo puedes utilizar o por separado o para cruzarlo también con tus propios datos, ¿vale? Y enriquecerlo. Y por último, y no menos importante, está el lookalike modeling, que lo explicaré en otro vídeo. El lookalike modeling o audiencias similares lo que te permite es encontrar gente similar parecida a tu público, a tus clientes. Es decir, analizar al público que entra, por ejemplo, en tu página web, ver qué tienen en común y encontrar a mucha más gente por el mundo que tenga las mismas características, ¿vale? pues se llaman audiencias similares, que aparte de programática, pues también es algo que podéis encontrar, por ejemplo, en los anuncios de Facebook, ¿vale? Es una tecnología que empieza a ser ya bastante extendida y es súper útil para llegar a más gente cuando tenemos poca información. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba unidad la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Y eso es todo, espero que os haya quedado claro lo que es un DMP. No olvidéis que podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras dudas o incluso vuestros ejemplos aquí abajo y nosotros os contestaremos. Además, porfa, ayudéis un montón si dais like y si os suscribís. Así podemos seguir haciendo mucho más contenido y ayudando a la comunidad. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta ahora.